Buenos días a, a todos. Muchas gracias por venir y por manteneros aquí hasta, hasta la hora de comer. Las últimas mesas siempre son complicadas, pero yo creo que los ponentes que tenemos van a ayudarnos a todos a, a mantenernos aquí sentados, porque todo lo que nos tienen que contar es eh, muy interesante. Me gustaría empezar mi presentación diciendo que este año eh, hemos hecho un esfuerzo en que eh, el programa del encuentro aporta eh, estuviera alineado con eh, las distintas intervenciones que va a haber en la Conferencia Internacional de Datos Abiertos los días 6 y 7 de octubre. Entonces, esta, ter esta tercera eh, mesa sería el equivalente a nivel nacional de las sesiones que va a haber el viernes 7 de octubre en IFEMA por la mañana sobre acciones locales y globales dirigidas a promover áreas de acción clave en el mapa de ruta eh, mundial. El objetivo general de, de esta mesa va a ser intercambiar opiniones y experiencias en las eh, áreas clave de acción identificadas en el mapa de ruta mundial de los datos abiertos, que son estándares, el charter, desarrollo de habilidades, innovación y medición de logros obtenidos a través de la definición de indicadores. En este sentido, hemos, estado, hemos buscado eh, y hemos conseguido muy buenos ponentes que nos hablen de todos estos temas a nivel, eh, a nivel local. ¿no? En primer lugar, eh, teníamos, eh, teníamos previsto eh, la intervención eh, de Victoria eh, Anderica para que nos hablara del, del eje del charter. Vicky no ha llegado todavía, por lo tanto… Eh, lo vamos a dejar eh, para, cuando, para cuando llegue y ya os, la, os, os haré la, la presentación correspondiente. En segundo lugar, Esther eh, nos hará una exposición sobre el tema de los eh, estándares. El objetivo de este eje de acción en el mapa eh, mundial es trabajar conjuntamente a nivel global para identificar y adoptar estándares comunes que permitan que los datos sean interoperables, así como identificar aquellas barreras tecnológicas o políticas que impiden la reutilización de los datos. Yo creo que esto es un tema que se ha, com se ha comentado en, en las mesas anteriores y, y que es eh, de bastante interés tanto a nivel nacional como eh, a nivel eh, global. Esther Minguela, CEO de Localidata, nos va a explicar qué son los organismos de normalización, qué documentos y para qué los publican, y hará una exposición de dos casos de normas técnicas dirigidas a, a los datos abiertos. Esther es diplomada en informática por la Univers Universidad de Valladolid y máster en Business Intelligence por eh, la UOC. Cuenta con una larga trayectoria profesional desarrollando y ejecutando proyectos de administración electrónica y datos abiertos para todas las administraciones públicas. El tercer eje dentro de esta mesa es el de Desarrollo de Habilidades o Capacity Building. Este eje, el objetivo de este eje es identificar e integrar competencias clave en el trabajo con datos abiertos en aquellos programas de formación reglada y no reglada que existen en la actualidad. Estos programas de formación van a permitir desarrollar todo el potencial que ofrece este ámbito económico de los que se podrán beneficiar tanto el sector público como la sociedad civil. Para ello, contamos con Oscar Corcho, que nos expondrá su visión en esta materia. En opinión de Oscar, todavía existen muchos ciudadanos y empresas que no son conscientes de la existencia de los datos abiertos y desconocen todo el potencial que nos ofrecen. Por tanto, él cree que es preciso hacer una labor de concienciación y sensibilización al respecto que permita que cada vez más personas y empresas conozcan este sector. Oscar presentará y reflexionará algunas de las experiencias en las que él ha participado en esta línea. Oscar es catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid donde realiza su actividad de investigación en el Grupo de Ingeniería Ontológica y también participa en el nodo de ODI Madrid. Junto con Esther, es cofundador de GlocaliData, empresa especializada en el diseño e implementación de estrategias de datos abiertos y APIs de datos para administraciones públicas y empresas privadas. El siguiente eje va a ser el eje innovación, cuyo objetivo es lograr el compromiso de las distintas organizaciones para el uso de los datos abiertos a la hora de afrontar retos sectoriales, para ello, es preciso lograr inversiones y apoyo para desarrollar proyectos de innovación en datos abiertos que permitan la resolución de problemas y retos en sectores clave, como podría ser el de la salud. Para ello, contamos con Miguel García, que va a exponer diferentes ejemplos de cómo los fondos europeos dirigidos a proyectos de I+, D+, I han llegado a las pymes, qué relación tienen con los datos abiertos con la lógica de negocio y cómo una aceleradora como es Finodex ha sido capaz de ayudar a lanzar iniciativas que tienen en los datos abiertos ...uno de sus ingredientes para su lógica de negocio. Miguel es ingeniero superior informático y en organización industrial... ...por la Universidad de Deusto. Durante los últimos años ha desarrollado su labor profesional... ...como consultor en proyectos de I+D en Zavala Innovation Consulting. Desde 2014 hasta agosto de este año ha sido coordinador de Finodex. Y por último, pero no menos importante, tenemos el eje de los indicadores de eh, medición... El objetivo de este eje es lograr que los investigadores trabajen conjuntamente para evitar duplicidades innecesarias, aumentar el rigor de las evaluaciones e informes sobre los datos abiertos y desarrollar metodologías reutilizables que permitan medir la oferta, uso y resultado de los datos abiertos. Para ello, contamos con Carlos Iglesias, que va a exponer cuáles son las estrategias de datos abiertos más efectivas, qué modelos son los que pueden funcionar mejor en los diferentes eh, contextos. Carlos va a hacer un recorrido por las iniciativas de datos abiertos existentes en el mundo para analizar cuáles son sus elementos más representativos, en qué puntos se pueden ver los avances más significativos y cuáles son los problemas más difíciles de superar. Carlos, que ya ha estado con nosotros en, en varias ocasiones, cuenta con una amplia experiencia práctica en el análisis e implementación de iniciativas de datos abiertos. En los últimos años ha estado trabajando con gobiernos y ONGs para que colaboren en este tipo de iniciativas y ha participado en el desarrollo de metodologías pioneras para la implantación de los datos abiertos, dirigiendo diversos estudios sobre el Estado y avance mundial de los datos abiertos, destacando el Open Data Barometer. Así que, sin más, eh, voy a empezar a dar la palabra a Esther Minguela, en primer lugar, para que, para que haga su exposición. Muchas gracias, Esther. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Eh, y empezamos con un tema que puede ser un poquito arduo para muchos, hablar de estándares. Es una vara un poco terrorífica. Eh, pero bueno, quiero suavizarlo un poco y cuando veamos el contenido de un estándar veréis que no es una cosa tan horrible, sino que además eh, está hecha para, para ayudaros a, a hacer proyectos de datos abiertos. Eh, ¿Qué es un estándar? Pues ahí tenéis una imagen de múltiples conectores con diferentes formas, o sea, eso lo entendemos todos que trabajamos, tenemos muchos conectores, no hay uno, por favor… En el que todos podamos utilizar y, y que no tengamos que estar comprando conectores de 40 euros cada vez que se nos estropea este. Bueno, eso es un poco el, el objetivo de los estándares, que sea un idioma común en el que eh, se fomente el flujo de, de bienes eh, para el bien común y para que todo esto sea un poco más optimizado para todos. Rápidamente os voy a contar un poquito para que os hagáis una idea de cómo se hace un estándar porque… Eh, es muy complicado. Cuando, cuando hemos conseguido tener un estándar, todo el proceso que hay detrás es muy duro y muy largo. Pero, y quiero que lo entendáis. ¿Cómo se llega ahí y por qué? para qué, eh, ¿Quién lo ha hecho todo eso? Bueno, normalmente se hacen bajo una organización nacionales AENOR, es una, la que tenemos aquí en España, europeas, internacionales… Eh, las hay un poco más eh, formales y un tras un poquito menos... Bueno, quien haga un estándar? De verdad que nos viene bien. Eh, normalmente se requiere bastante participación, porque cuanto más participación, más, está en, más enriquece el, el contenido y más ideas eh, se cogen. Normalmente está formado por grupos de expertos, suele ser muy variado. En la norma que hicimos aquí en España de... ...de datos abiertos, que la voy a contar un poquito más adelante... ...teníamos de todo, toda la administración de todos los niveles... ...teníamos empresas, teníamos asociaciones, teníamos la FEM... ...teníamos algunos, están por aquí de los que participaron en, en la norma... ...estábamos empresas también... Eh, ...lo que se busca es consenso, es buscar a, llegar a acuerdos... ...es no, no, no hacer nada en contra de nadie... ...lo que se haga es que todos estemos de acuerdo en, en lo que se ha conseguido... Eh, tiene una cosa que, en fin, para los que trabajamos un poco rápido es un rollo, es el tiempo. Se tarda muchísimo en hacer una norma. La de datos abiertos nos gastó año y medio eh, cuando el trabajo efectivo fue, fueron seis meses, pero es que entre los seis meses de trabajo hay comités, subcomités, grupos de trabajo que tienen que ir aprobando todo esto. Entonces, esto… Eh, lo que también le da mucha consistencia, es decir, si se hace en un grupo de trabajo y luego tiene que aprobarse en un subcomité y tira para arriba, es porque, porque tiene calidad y se ha aprobado y no, hay, no va eh, contra nadie. Eso es un poco eh, lo que consiste el estándar, en que todos estemos de acuerdo en lo que se hace. Eh, estándares de datos abiertos. Os cuento, hay de varios tipos eh, lo que tiene que ver con datos abiertos. Eh, tenemos la UNE 178301, que es la que se hizo aquí entre AENOR, eh, eh, bueno, promovida por AENOR y la SETSI, que está enfocada un poco a ciudades inteligentes, llamémoslo a ciudades. Eh, pero también puede extrapolarse a cualquier otra administración, porque es de proceso. Y ahora vamos a ver un poco el detalle. En otros países están haciendo también cosas parecidas. A nivel internacional, eh, España, a través de también de la SETS y de AENOR, y también, eh, bueno, llevado por mí, que he sido la coordinadora de la norma en España, eh, nos hemos ido con nuestra norma a la, a la ITU, a la… Eh, eh, ...la Unión de Telecomunicaciones... ...que es el organismo de normalización de Naciones Unidas... Eh, ...y nos hemos, queremos llevar nuestra norma a nivel internacional... ...en nueve meses solo hemos conseguido abrir el grupo de trabajo... ...todavía lo que nos queda es largo... ...eso en nueve meses, eh. o sea que, por eso os digo que lo de los estándares... ...es una cosa complicada... Eh, ...hay más, eh, hay más eh, estándares en temas de Open Data... Eh, ...esta es la de proceso, hay de vocabularios... Eh, la W3C hace muchos, en ISO, en JoinUp, hay muchos. Tenéis. Eh, lo que buscamos es, si existen, por favor, utilizarlos. Es un poco lo que decían antes. No reinventemos la rueda cada uno. Si hay algo, ya sé que cuesta. Pero, por favor, a los reutilizadores necesitemos, necesitamos que utilicéis eh, los formatos lo más uniformes posibles, porque si no, nos cuesta tanto reutilizar los datos que no lo hacemos. Entonces, no pretendéis que utilicemos datos cuando nos cuesta tantísimo. Hay en licencias, hay en formatos, hay. Estos es son ejemplos solo, ¿eh? no, ni siquiera he traído una lista completa. Y estos son de los así un poco de. Eh, que yo más me sé de ciudades que son mi especialidad, pero hay en otros ámbitos, hay muchos más. Cada uno tiene que buscarse un poco lo suyo, pero hay estándares. Eh, vamos un poco a la norma de datos abiertos. A ver, eh, hay un montón de cosas aquí y lo que quiero que os quedéis es, esta norma es. Eh, no es nada para hacer, para sacar una nota ni nada. Esto es una guía. Queremos que sea una guía para ayudaros a cuando tenéis que hacer una iniciativa de datos abiertos, cómo tenéis que hacerlo. No voy a leer todo lo que hay ahí porque son las 38 métricas de la norma, pero no sé si el 90% de lo que hay ahí se ha dicho durante esta mañana en la sala. Eh, APIs, datos geográficos, publicar lo que se tenga, difusión, organización, federación, capacitación, formatos, eh, medición, calidad de datos, estándares, homogenizar. Todo eso está aquí. Eh, ¿Por qué hemos querido hacer esta norma también? Porque hay muchas cosas sueltas y en inglés. Eh, Queremos traer todo esto, un compendio de todo? ...y ponerlo en español para que no tengáis que pensar... ...los que queréis hacer iniciativas de datos abiertos... ...facilitaros la vida con esto, por favor... ...bueno, yo os pido que lo utilicéis... ...para, para que no tengáis que reinventar la rueda de nuevo... ...todos los ayuntamientos... ...por lo menos los de más de 50.000 habitantes lo tenéis... Eh, ...como si no el que cuesta... ...de verdad, tampoco cuesta tanto esta norma... Eh, ...basaros en esto... ...que para eso nos ha llevado un montón de tiempo voluntario... además. Eh, de mucha gente creemos que es un buen trabajo. ¿Será mejorable? Seguro. Eh, si nos vais diciendo cosas que hay que cambiar, abrimos de nuevo el grupo de trabajo y seguimos haciendo mejoras. Pero no podemos mejorar lo que no se usa. Más cosas que tiene la norma. Métricas. Eh, no para medirnos y ponernos una nota de que bien, bien lo estoy haciendo, sino como mejora continua. ¿Cómo voy con esto? Cada una de las métricas tiene un nivel de medición. Eh, puedes hacerlo muy bien o muy mal. Eh, ¿En esto vas bien? ¿En esto va mal? ¿Dónde tienes, que ir, ¿Dónde tienes que ir mejorando o dónde estás cumpliendo muy bien? Entonces, a lo mejor tienes que poner el foco en, en otras cosas. Para eso también sirve. Y también sirve para interoperabilidad. Antes lo ha nombrado eh, David eh, de Málaga, que tenemos 10 eh, conjuntos de datos con sus vocabularios. A mí me encantaría no tener 10 tener 100. Estamos haciendo otras iniciativas, el Open Data 100, que también estamos buscando los 100 conjuntos de datos que todas las ciudades deberían, deberían publicar. Eh, también es otro grupo de voluntariado, nos cuesta mucho porque tenemos que sacar el tiempo de no sé dónde. Eh, necesitamos expertos en todos los temas, no somos expertos todos en todo. Entonces, sacar esos modelos de datos, de esos 100 conjuntos de datos… De verdad que es una tarea complicada, pero seguimos haciéndolo y lo intentamos y cuando tengamos más eh, cosas, que más modelos de datos, más que añadir a la norma, la iremos metiendo. Está viva, yo sigo peleándome por, con, por ella y porque se use. Y para terminar, eh, en resumen, estándares, ¿para qué? Eh, os voy a poner tres… A ver, primero porque independiza… O sea, no te casas con tu proveedor. Cuando utilizas estándares, tienes la flexibilidad de que si no es uno, como es un estándar, me puedo ir con, con otro. También te permite que sea interoperable. Lo mismo, quito un módulo que ya no me sirve de esta empresa o de tal, o evoluciona y pongo otro que me sirve. Y además, eh, los estándares también se usan o se pueden pedir en normativa y en contratos. Así que deberíais estar atentos también a esto. No todos, pero... Hay algunos que sí, por ejemplo, eh, DECAT, el vocabulario que a muchos os debería sonar, eh, que es el vocabulario de metadatos, eh, que sirve eh, para que el Ayuntamiento de Málaga nos haya hecho un módulo que permite federar con el portal de red.es, con datos.gov, y eso permite que los datos de Málaga eh, se publica no solo en Málaga, sino en el entorno nacional y, además, como también Datos.gov utiliza el mismo estándar que el europeo, pues también llegan los datos de Málaga hasta Europa. Es Interoperabilidad de Federación y Difusión, la UNE, la, la, de unos, la, la que hemos hecho de datos abiertos. Pues evitar fracasos. Bueno, por lo menos ten todas las piezas en la mano. Es conocimiento de los que no saben qué es Open Data, de qué es lo que tienen que tener en cuenta. Es calidad, también es interoperabilidad, te sirve para hacer una ruta. Pon todo esto en un plan… Puedes hacerlo en fases para que tengas una guía a donde tienes que llegar. Formatos, también antes se hablaba, no hay que ir tampoco solo a los datos más de tecnológicos, también hay que ponerlos en formatos de personas, de humanos, un CSV, un Excel, para que lo puedan reutilizar los que menos saben o no tan tecnológicos y los que a lo mejor necesitan algo mucho más tecnológico sin intervención humana, que es un RDF, en resumen. Eh, los, los estándares eh, sirven para que los datos abiertos re, eh, tengan mucho más valor del, del que tienen en sí como datos. Sin estos estándares, los datos abiertos se quedan en datos sueltos por ahí, pero que es muy difícil reutilizar. Entonces, yo apuesto y, por utilizar estándares porque creo que es una forma de que todo el mundo eh, o mucha gente, los que quieran, de verdad tengan… Hacer una reutilización mayor de lo que se está haciendo. Muchas gracias, Esther. Paso la palabra a Oscar para que nos exponga eh, su visión en todos los temas de habilidades y Capacity Building. Oscar. Perfecto. Muchas gracias. Eh, pásame el. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pues. Eh, buenos días a todos. El título de la charla quería que fuera un poquito. A provocativo para que, para que todos empezáramos a pensar en si estamos haciendo una formación adecuada sobre todo lo que tiene que ver con datos abiertos y por eso lo había llamado Educando sobre datos abiertos desde el colegio hasta la universidad ¿no? y, y todavía más allá, ¿no? muchas, muchas más cosas. Eh, en primer lugar, lo que me gustaría y siempre suelo empezar mis charlas de esa manera es haceros una pregunta a todos vosotros. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en algún esquema de formación o habéis dado algo de formación de Open Data? Algunos, ¿no? Unos cuantos. Lo que nos tendríamos que eh, preguntar realmente es eh, cuáles son los targets o a, a qué tipos de personas o a qué tipos de colectivos hemos estado dando esa formación. Ah, tenemos muchos tipos de colectivos sobre los que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahora es cuando podría preguntaros cuántos de vosotros han sido para desarrolladores, cuántos de vosotros han sido para organizaciones, para vuestros propios organismos, para vuestra reutilización interna. Y ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado en eh, darle esta formación a los ciudadanos? A ciudadanos que no son solamente esos desarrolladores que aparecen en los hackatones eh, y que bueno, pues, tienen un determinado sesgo tecnológico y también de edad, sino también a niños, a personas mayores y, por supuesto, al entorno empresarial. ¿no? Y ahí incluyo, por supuesto, a los periodistas, que son uno de esos eh, casos en los que uno de esos grupos que, que siempre ha estado cerca de los datos abiertos. Uh, lo que voy a hacer en, en el contexto de esta charla, un poco también con la idea de, de luego provocar uh, preguntas ¿no? y, que, y que podamos tener eh, un debate sobre ello, es contar algunas de estas experiencias, algunas de, de, de, de las experiencias que hemos tenido en, uh, en el contexto de mi grupo de investigación, en el contexto de ODI Madrid, eh, sobre el tipo de formación que estamos eh, ofreciendo. Y cómo desde hace ya unos cuantos años, creo que el momento clave fue aproximadamente hace dos años, cuando nos dimos cuenta de que la formación que estábamos dando en Open Data no era adecuada. Y creo que todavía no es adecuada, todavía estamos pensando en cómo tiene que ser, no y cómo tiene que ser ese eje de capacitación y cómo tenemos que que realmente llegar a todos esos ámbitos de la sociedad, a todos esos ámbitos de, de, de los desarrolladores que son los que van a crear nuestras aplicaciones eh, y a todos esos ámbitos de nuestra propia organización para que nos demos cuenta de que el uso de datos abiertos puede ser útil. Pues eso, lo que voy a contar son algunos ejemplitos y sobre todo uh, voy a empezar siempre con el mensaje eh, que fue el que, pues algunos de estos mensajes que siempre saltaban o hacían que saltara la chispa de seguramente no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, quedémonos siempre con el primer párrafo, uh, no lo he podido animar, no me, no me dio tiempo a hacer la animación para que así no, no tuviéramos la respuesta, pero, pero bueno, vamos a ir viendo los mensajes que normalmente solemos recibir, ¿no? Y si pensamos en los desarrolladores... Y pensamos como organizaciones en muchas ocasiones nos decimos esto, ¿no? Es que la gente no sabe cómo usar mis datos o no conocemos estas tecnologías. O en muchas ocasiones cuando trabajamos con algunas organizaciones dicen, a mí lo que me interesa es que los ciudadanos tengan unas visualizaciones bonitas y con eso ya, ya tienen suficiente para poderlo insertar en algún sitio o insertarlo en un periódico. Eh, pues... Lo que hace que salte esa chispa ¿no? De decir cómo tengo que formar a, a mi gente y cómo consigo que no tengamos estas preguntas, ¿no? que no se vuelvan a producir estas preguntas o que, si se producen, sean las menos posibles, uh, se puede entender pues, desde la perspectiva de la universidad. ¿no? Eh, ¿Cómo formamos a los desarrolladores? ¿Cuántos desarrolladores se forman? Uh, desarrolladores uh, web o desarrolladores uh, informáticos. ¿Se forman aprendiendo Java o aprendiendo HTML? Muchísimos. Eh, miles, muchos cientos de miles, ¿no?, eh, cada año. Ah, ¿Deberíamos hacer lo mismo cuando hablamos de los datos abiertos? ¿Mm? Hace dos años nos encontrábamos en una situación en la que prácticamente ningún programa formativo en universidades, en informática, en nuestra propia facultad de informática, ah, contemplaba los datos abiertos como un elemento de la formación que se podía ofrecer. Eh, como mucho, nos lo encontrábamos en algunas maestrías especializadas, ah, pero a las maestrías solamente accede muy poquita gente, ¿no? ¿Cuál fue la iniciativa que tomamos, la, la idea que tomamos? Pues bueno, pues precisamente hace dos años comenzamos un curso de grado, en, el, en los grados, lo bajamos a cuarto de carrera. Por supuesto no se puede meter como una asignatura obligatoria, aunque está en mis, entre mis ideas el hecho de que eso debería ser algo que deberíamos considerar, igual que enseñamos a un desarrollador a utilizar una base de datos. ¿no? Eh, pero bueno, eh, si empezamos a meter los, a este tipo de formación en los grados, podremos conseguir cada vez haya más estudiantes que conozcan qué es lo que estamos haciendo, estos enfoques, las tecnologías asociadas. Y esto es una experiencia que hemos hecho en la Facultad de Informática, ¿no? en, eh, en la Politécnica. Y tenemos pues, un grupo muy, muy pequeño, eh, 60 estudiantes, que cada año salen totalmente formados en estas tecnologías, habiendo hecho proyectos completos. Normalmente como están en Madrid, pues siempre atacan al, al Ayuntamiento de Madrid, a los, a, al portal de datos de Madrid y es con lo que trabajan, con lo que, con lo que hacen sus aplicaciones. Y además, pues tienen como incentivo el hecho de que pueden participar en jacatones, ganan algunos premios y oye, pues eso siempre me sirve a mí para publicitar bien mi asignatura, ¿no? que, que es algo que es, que es bastante útil. Uh, bueno, pues eh, esta es una de las cosas en las que deberíamos pensar. Uh, es algo que debemos hacer, que deberíamos hacer en todas las universidades, incluso en esas universidades, como hemos visto en Alicante, que ya tienen una trayectoria de datos abiertos bastante amplia. ¿Deberíamos conseguir que este tipo de formación la tuviéramos? Creo que sí, ¿no? Y creo que eso, eso es algo que deberíamos intentar fomentar uh, entre todas las universidades. Así que aquí lanzo el guante a José Norberto para que empecemos a hablar de cómo, cómo hacer esto y cómo hacerlo mejor. Segundo aspecto, por supuesto, hay mucha gente que, que ya lleva trabajando un tiempo ¿no? y que no va a volver a la universidad o prefiere no volverlo porque fueron años bonitos o no y, y ya están trabajando. Tenemos que dar formación sobre estas tecnologías y eso es algo en lo que siempre hemos estado participando, dando cursos especializados. Hay empresas que, pues, Reciben este tipo de cursos y no somos los únicos que damos este tipo de formación. Cualquiera que trabaja en Open Data pues, eh, lo, lo, está, lo está realizando y está intentando formar a esos profesionales. Uh, pero también tenemos que participar en los grupos de interés específicos que ya se reúnen ellos mismos con un interés muy, muy concreto. Y aquí llevamos bastantes años, pues, en el grupo de periodismo de datos de, de medialab Prado, por ejemplo, dando charlas de una manera relativamente continuada uh, sobre qué son los datos abiertos, cómo se pueden utilizar, qué tecnologías hay asociadas. Ayer mismo, el, el sábado, en el contexto de Visualizar 2016, pues tuvimos una charla sobre, en este caso, formatos de datos eh, homogéneos ¿no? y cómo poder trabajar con ellos, con vocabularios, etcétera. También os puedo anunciar que estamos preparando un MOOC eh, en la UPM que se dará a través de MiriadaX eh, sobre datos enlazados, que es una parte muy, muy concreta de la tecnología y aquí Carlos seguro que me dice que no es la única, ¿verdad? Ah, y, y también estamos, por supuesto, dando maestrías especializadas. En este caso, por ejemplo, en un máster sobre, sobre Open Data y Big Data ah, que se va a dar en un CET asociado a la, a la UPC en Cataluña ah, y que empieza este año y que está muy, muy dirigido a directores de empresas que pueden empezar, sobre todo de pymes, que pueden empezar a analizar cuáles son los beneficios que tendrían uh, por la aplicación de Open Data. En este caso, muy, muy centrado en las, uh, en las empresas catalanas. Uh, continuamos. A los funcionarios. Y cuando digo funcionarios, digo cualquier trabajador del sector público. ¿no? Aquí, aquí, hay, aquí hay mucha gente también en ese sentido. Aquí ya hemos estado hablando de los data keepers ¿no? y del miedo que hay a abrir datos y de no sé qué es esto. Y, y no sé si además si es beneficioso para mi organización. Una de las preguntas que tenía planteada también para la Universidad de, de Alicante, no para José Norberto, era cuánto dinero se habían ahorrado. No cuánto cuesta el proyecto de datos abiertos, sino cuánto dinero se ha ahorrado la universidad gracias a... ...al proyecto de datos abiertos. Y eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar... ...y no hablar sobre costes, sino sobre el beneficio que tenemos. Eso creo que es importante... ...y creo que los institutos de administración pública, los nacionales, los regionales... ...deben empezar a moverse y cada vez dar mucha más capacitación en este sentido. Soy consciente de que se da. Yo he estado incluso participando en algunos del INAP... ...y de algunas eh, administraciones públicas a, de, de comunidades autónomas. Pero, por supuesto, necesitamos llegar a mucha más gente, ¿no? ¿Mm? Eh, entre esta gente pues os puedo también anunciar eh, un, un proyecto en el que estoy involucrado y en el que a partir de también enero del año que viene va a empezar a haber contenido de carácter completamente público y abierto y reutilizable completamente eh, sobre utilización de datos abiertos, sobre todo en, el, eh, en un contexto funcionarial. ¿Mm? Aquí estamos trabajando... ...con diversas organizaciones de funcionarios de toda Europa uh, y estamos creando este tipo de, de documentación en todos los idiomas a los que podamos llegar. Vamos a requerir la colaboración de voluntarios también para realizar la traducción de, de muchos de estos idiomas, eh, en muchos de estos idiomas. Así que os animo a que pues eso, dentro de unos meses podáis empezar a ver lo que se está haciendo en el contexto de SlideWiki y podáis reutilizar ese tipo de, de documentación. También en este contexto estamos creando documentación para uh, chavales de secundaria. Y vamos a empezar a dar formación, empezando por la ciudad de Zaragoza, a formación de tres, cuatro horas en todos los institutos, en todos los centros de educación secundaria, a, sobre la utilización de los datos abiertos dentro de la ciudad. Continuamos. Eh, una de las iniciativas que, que más me gusta, que, que siempre ha estado ahí, ahí dentro y que afortunadamente pude eh, hacer con el Ayuntamiento de Zaragoza y también me pude traer a, a Madrid a, en el contexto de Medialas Prado. Uh, pues tenemos que empezar a formar a los niños también, ¿no? Los niños tienen que saber qué es de los datos abiertos y podemos pensar que es algo muy raro, pero tampoco lo es tanto. Uh, una de las iniciativas que hicimos hace, hace un par de años eh, fue la de eh, llevar esto de los datos abiertos a los niños y aquí unimos datos de la Biblioteca Nacional, de los que anteriormente se presentaron, de datos BNE, con datos del callejero de la ciudad. Y la idea era, pues vamos a poner, ponernos a jugar Vamos a jugar con las calles de las ciudades y vamos a ver si podemos ayudar a la curación de datos de los enlaces que estábamos generando entre la Biblioteca Nacional y el Callejero de las Ciudades. Y esto es algo que funcionó bastante bien y que eh, todavía estamos pensando cómo darle una, forma para que sea una buena forma para que sea un juego que pueda ser aplicable a todas nuestras ciudades y que podamos seguir formando en este, en este área. Y de la misma manera en que hablamos de niños, podemos hablar también de mayores. En los jacatones no he visto normalmente a gente de más allá de 60 años. ¿no? Uh, es algo que yo creo que es habitual por el sesgo de nuevo tecnológico, el sesgo de formación y también porque se hacen en unas horas, en unos horarios en los que hay muchas personas mayores que no están muy, muy interesadas en quedarse una noche durmiendo en un saco de dormir ¿no? en, en Media Lab pero eh, también os, os comento sobre un proyecto eh, también europeo en el que está involucrado también la, la, el Ayuntamiento de Zaragoza y en el que vamos a fomentar la creación de datos abiertos y la curación de datos abiertos de los que proporciona el Ayuntamiento con personas mayores y sobre todo la cocreación de servicios públicos. Normalmente los que aparecen en los hackatones piensan que todo el mundo tiene el supermóvil de última generación y que, por tanto, la aplicación basta con hacerla en, eh, para unas determinadas características de, del, del, del sistema Android. Pero no se dan cuenta de que a lo mejor lo que una persona mayor necesita es simplemente un mapa con, un mapa con los baños públicos o las tiendas que son amigables para para las personas mayores y donde pueden pues, acercarse para, para obtener cualquier otro tipo de servicio. Entonces, en este sentido, vamos a involucrar a personas mayores en jacatones, eh, pero no solamente para que nos digan al principio qué es lo que quieren y para que al final nos digan que lo que hemos hecho no sirve para nada, sino, sobre todo, para que nos ayuden a cocrear esos servicios públicos. Ya como conclusión. Uh, creo que durante mucho tiempo hemos estado intentando crear supermanes, ¿no? Eh, no hemos pensado en cuáles son los stakeholders, los grupos a los que tenemos que dar nuestra formación de Open Data y generamos un evento de Open Data y aparece la gente que hay y bueno, pues les damos con el mismo martillo uh, con todo lo que necesitamos. Creo que necesitamos pensar muy, muy claramente qué es lo que cada uno de esos grupos necesita en la formación que estamos dando. Y todavía no lo tenemos resuelto. Estamos en el contexto de ODI Madrid intentando definir cuáles son esas necesidades y cuáles serían los grupos eh, o los tipos de contenidos formativos que tendríamos que dar y bajo qué características tendríamos que darlo. Pero creo que es algo para reflexionar y que en lo que deberíamos pensar. Uh -huh. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. <risa> ha sido una exposición muy, muy, muy interesante. Le voy a pasar la palabra a Miguel García. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a vosotros. Agradecer en primer lugar a Red.es y al Ministerio pues, la invitación a este evento, que yo creo que ya se ha consumado como el, el evento nacional por excelencia en datos abiertos. Eh, yo os quiero contar una historia, una historia que empieza pues, presentando quién soy, qué hago y qué hace la empresa. Yo trabajo en Zabalino Innovation Consulting, que es una consultora eh, que tiene la sede en Pamplona, pero que estamos en toda España y ya también fuera. Eh, somos todos esos que veis en la foto y alguno más que hay ahora y nos dedicamos eh, a promocionar la innovación dentro de nuestros clientes. Y esto lo hacemos pues, favoreciendo que lleguen fondos públicos para proyectos de I+.D. Eh, lo hacemos estando al tanto de licitaciones internacionales y lo hacemos de, de muchas maneras. En mi presentación de hoy yo lo que quiero demostraros es que se puede innovar con datos abiertos y siempre con un componente muy europeo de fondo. Eh, empiezo hablando un poco de las iniciativas que ha habido en el pasado la evolución de fondos en Europa eh, sigo hablando un poco con el presente con el proyecto que he coordinado que se llama Finodex que es la primera aceleradora que ha habido de datos abiertos a nivel mundial y, y terminaré hablando del futuro de las oportunidades que hay, que hay para el próximo año fundamentalmente eh, qué es lo que ha pasado en Europa pues desde que se abrió el primer portal en Estados Unidos, eh, Europa no, no ha sido tonta en ese sentido y también ha apostado y ha invertido por proyectos de innovación o de más de más puro eh, a lo largo de los últimos años. En, en esa gráfica lo que hemos tratado de demostrar es que aparte de que hay una inversión de 440 millones de euros en proyectos de datos abiertos desde 2008, lo cual es una cantidad de dinero nada despreciable, eh, sí que es verdad que ha habido una fase pues, de incremento a lo largo de, de los años en donde pues, los proyectos de innovación eh, siempre han tenido una parte bastante importante. Ahí son los que veis en verde. Los proyectos de innovación entendemos como proyecto de innovación aquel que está más cerca de mercado. Sí que es verdad que la tendencia es de que entró el último programa grande de la Unión Europea de Investigación, el Horizon 2020, la tendencia es... Reducir la investigación de la tecnología como tal en cuanto a volumen de fondos y aumentar aquellos proyectos que están más aplicados. Pues un buen ejemplo lo ha puesto yo creo que Oscar con el proyecto de co-creación de servicios eh, que, que yo creo que está más cercano al, al mundo real de, de todos nosotros que al laboratorio, ¿no? Eh, por otro lado, eh, sí que es verdad que para los próximos años va a seguir habiendo más fondos, eh, ya veremos luego unos ejemplos, pero al final la imagen que quiero que quede es eso, que desde Europa sí que se ha invertido en, en datos abiertos y en gran cantidad, y esos fondos pues evidentemente han llegado a España en un montón de, de proyectos. En instrumentos concretos eh, que podéis conocer o igual no, pues eh, yo me he decantado por estos tres, el primero es eh, ODAIN, la incubadora de datos abiertos. No es eh, Finodex, es otro proyecto que empezó un poco más tarde. que Es una incubadora de pymes en las que llevan participadas ya 48 pymes de toda Europa. Eh, el fondo que han invertido en esas o que van a invertir en esas empresas va a ser de casi 8 millones de euros a fondo perdido y la tasa de éxito es de un 4%. Eso es muy bajo, ¿no? pero todos los programas europeos pues ya sabemos que son bastante competitivos. Otro de los grandes programas de los que Finodex era parte es la, el programa de aceleración de Fireware. pues eh, ha sido un programa de, de aceleración y bueno, una iniciativa tecnológica con bastante publicidad, especialmente en España, impulsada por Telefónica aquí, en la que 16 aceleradoras pues, han hecho llegar 80 millones de euros a fondo perdido a unas mil empresas de toda Europa. Eh, Finodex era la única que estaba centrada en, en datos abiertos nosotros nos interesaban proyectos de emprendedores o de pymes de toda Europa que reutilizaran datos abiertos existentes eh, con una vocación de negocio clara ¿vale? y luego sí que es verdad que en otras aceleradoras pues igual más verticalizadas pues como pueden ser en el ámbito de las ciudades inteligentes en energía en salud etcétera pues ha habido proyectos que también han apostado por reutilizar o por crear sus propios datos eh, luego otro de los instrumentos que tiene la comisión que quizás es bastante conocido es el instrumento PYME. El instrumento PYME es una herramienta que permite en dos fases, eh, pues primero que te financien un plan de viabilidad para tu idea de negocio y en una segunda fase pues la implantación de un, par, de un plan más comercial. Ahí es de temática abierta y sí que hemos detectado pues, que ya hay proyectos que están utilizando datos abiertos y que se están financiando a través de este instrumento. ¿no? Y entrando con Finodex, pues nosotros lo que hicimos, esto empezó, empezó en julio de 2014, abrimos dos convocatorias públicas para toda Europa, la cual recibimos 500 propuestas de toda Europa. Eh, de esas 500, pues entre las dos convocatorias hemos elegido 101. Y sí que me gustaría centrarme en una cosa, y es un, un aspecto muy curioso. La primera convocatoria, eh, que fue en Navidad desde 2014, nos pasó una cosa que no esperábamos, y es que los emprendedores hasta por el trato que habíamos tenido con ellos y demás, nos sorprendieron porque había como un 30% de las propuestas que no sabían lo que eran los datos abiertos. Y pues tú estás llevando una aceleradora de datos abiertos, esperas proyectos que reutilicen datos abiertos y lo que reciben son, son otras cosas. Pues eh, Yo voy a usar los datos de Twitter, eh, sí, yo voy a hacer un scrapping de varias páginas web que tienen un copyright enorme y lo voy a utilizar comercialmente. Todo este tipo de cosas... Uy que parecen una tontería, pues evidentemente a nosotros no lo son, porque evidentemente todos estos proyectos dejan de ser elegibles. ¿Qué hicimos para solucionarlo? Bueno, pues en cierta medida eh, hicimos formación, que también hilo otra vez con lo que estaba comentando antes Oscar, tuvimos que hacer para la segunda convocatoria, en los eventos donde habitualmente presentábamos las convocatorias, sesiones específicas de formación, hasta el punto de explicar que algo con copyright no es un dato abierto. Entonces, creo que hace falta muchísimo todavía, sobre todo en el mundo de emprendedores, que es el que más me ha tocado, eh, explicar a la gente qué es un dato abierto y qué no lo es. ¿vale? Eh, por otro lado, en cuanto a resultados, la aceleradora ha terminado ahora en el mes de agosto y, pues, está que la presentación que hoy viene. <risas> Entre los resultados que más podemos destacar, bueno, aparte de la inversión que teníamos, que en nuestro caso ha sido al final de 4,58 millones de euros para las 101 empresas estas a fondo perdido, eh, nosotros financiábamos tanto a pymes ya fundadas como a grupos de emprendedores a título personal, pues grupos de dos, tres o cuatro personas que tenían una idea y querían empezar a lanzarla. Bueno, pues de esos grupos, ocho han constituido su empresa y como un negocio viable, que es lo bueno, eh, Además, luego hicimos un estudio con los mejores, con los 10 mejores de cada convocatoria, y hemos visto que desde que iniciaron la, la aceleración hasta que la han terminado, que era un periodo aproximadamente de 6 meses, es una cosa así, pues han incrementado de media un 30% su empleo fijo. Eh, además, han aumentado la facturación un 47%, solo en ese periodo. Las proyecciones son en algún caso brutales. Y además eh, han sido capaces, ya no son nueve, son casi diez millones de inversión adicional a lo que les habíamos hecho nosotros. Y estamos hablando solo, evidentemente, de los top performers que se llama, que son los que en un proceso de aceleración con los que más te tienes que centrar para no perder el tiempo. ¿no? Eh, eso quiere decir que la comisión ha puesto aquí 4,5, pero ya hemos conseguido diez casi, lo cual es un resultado muy positivo. Eh, y además, eso, utilizando datos abiertos. Eh, ¿Qué otros aspectos hay positivos? Eh, pues ahora mismo se suele decir o decimos que el que no tiene una aceleradora no es nadie. Y todos los ayuntamientos, eh, unidades regionales de emprendimiento y demás tienen su aceleradora. Bueno, pues qué bonita iniciativa sería ver que esas iniciativas además obligan, fomentan, promocionan el uso de datos abiertos para que proyectos empresariales y no simplemente un hackathon, que ha acabado el hackathon muchas aplicaciones, ahí se quedan, pues puedan seguir adelante. ¿no? Ahí sí que sería un bonito ejemplo de reutilización que además eso permitiría continuidad en el tiempo. En otro orden de cosas, mañana tenemos un prevento, y aprovecho la cuña publicitaria, un prevento en IFEMA que vamos a hacer en combinación con Odine, en el que vamos a presentar a las empresas que hemos financiado, a algunas de ellas que han venido, eh, y luego una mesa de debate en la que participará gente del Lodi, de Reino Unido, del GobLab Americano, evaluadores que hemos tenido en Finox, la gente de Telefónica Open Future. Así que si no os habéis apuntado, pues por favor apuntaros. Más cosas. Si sí, va. No va. ¿Me podéis pasar a la siguiente slide, por favor, de la presentación? Gracias. Eh, una pregunta que nos suelen hacer mucho también. ¿Qué datos abiertos utilizan los emprendedores? Bueno, pues este es el top. No creo que sea nada sorprendente, quizá en algunos casos sí, pero ver que el Mapas de OpenStreetMap es la fuente de datos abiertos más utilizada no creo que no sorprenda a nadie. Y más cuando los casos que hemos tenido en la mesa anterior pues, utilizan datos geográficos como gran parte. Wikipedia también es bueno, más contenido que dato, pero también lo utilizan puntos de interés, información meteorológica, la creación de servicios a partir de datos del tiempo es brutal. Las ciudades inteligentes, también hemos tenido un gran grupo de proyectos pues eso, que quieren hacer aplicaciones para ciudades y demás. Publicaciones científicas, pues para, como en el caso de EuroAler, pues... Eh, igual no tanto en el, en el ámbito más científico puro, pero sí que es verdad que para ver tendencias en qué tecnologías van a ser las más prometedoras en el futuro o cosas así, pues tenemos varios proyectos. Y luego eh, estadísticas de diferentes institutos nacionales, regionales, etcétera Y terminamos con un par de slides sobre el futuro la Comisión Europea va a seguir apostando por los datos abiertos. Este es el mapa que tenemos nosotros detectado con convocatorias concretas en donde se menciona específicamente que los datos abiertos tienen un papel predominante o importante dentro de los proyectos que se esperen. Como veis ahí, pues tenéis desde servicios de co-creación, temas de ciudades inteligentes, Big Data, proyectos de cooperación con Brasil en el ámbito del Internet of Things, eh, plataformas sociales, incluso hasta de logística del futuro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final va a seguir habiendo muchas, muchas oportunidades para los datos abiertos en el próximo año. Y además, pues sigue existiendo el instrumento Pymes, que ya he comentado con anterioridad, que pues va a tener convocatorias abiertas cada tres meses. Eh, pues la fecha de corte del siguiente fase 1 pues es el 9 de noviembre y de las fases 2 pues la semana que viene. Sí que es verdad que va a haber otra en enero y luego para el año que viene pues esperan más. Y luego un nuevo esquema de financiación que puede aportar también fondos a emprendedores que quizá tengan más posibilidades de éxito que los tradicionales H2020, es lo que llaman el modelo de financiación en cascada, que es básicamente lo que se ha aplicado en las aceleradoras como Finodex o como DINE, y es la comisión nos aprueba un proyecto, nos da un dinero y nosotros ese dinero creamos unas convocatorias ad hoc para repartirlo directamente entre emprendedores, etcétera. Esto es una nueva tendencia que la comisión está apostando muy fuerte por ello y hay grandes cantidades de dinero, sobre todo en tema de Internet of Things. Hay proyectos específicos de Smart Cities como Organicity y luego pues, tenéis la iniciativa Startup Europe que también saca rondas de financiación pequeñitas pues, para acudir a eventos, para promocionar determinadas actividades. Y con esto pues termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante, sobre todo, para que veamos que hay mucha cantidad de dinero público apoyando todos estos temas en el, en el sector de los datos abiertos. Le paso la palabra a Carlos Iglesias para que nos comente y haga una exposición sobre el tema de los indicadores de medición. Carlos, tú, tú. No. Bueno, eh, buenos días tardes ya una vez más. Es un placer estar aquí con todos vosotros, no solo ya por, por la tradición, sino por, por ver que, que el mundo y, y el escenario de los datos abiertos sigue, sigue vivo en España y activo. Y bueno, la única parte negativa igual es verse año tras año en las fotos después y con menos pelo y, y más barriga y estas cosas, ¿no? pero bueno, son cosas de la vida. Eh, felicitar también a, a la SETSI y agradecerles que me hayan invitado una vez más y a, a Red.es, no solo por este evento, sino por todo lo que sigue esta semana y especialmente por la, por la Conferencia Internacional de Datos Abiertos. Es, es, es todo un placer como, como español y, y, y como profesional del, del área y un privilegio el tener esta conferencia aquí en España, aparte de ahorrarme un viaje internacional eh, en este año, pero, pero de verdad felicidades y enhorabuena por todos los esfuerzos y el duro trabajo y a todo el equipo que hay detrás. Y no me lío más y empezamos un poco con el objetivo de esta, de esta sesión que es hacer un pequeño repaso de, de, bueno, de dónde estamos, qué es, qué es lo que ha pasado hasta, hasta el día de hoy y, y qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando tan bien, ¿no? Y, y en qué deberíamos fijarnos para seguir avanzando en un futuro. Empiezo con, con una frase de, de nuestro fundador, del fundador de la World Wide Web Foundation, Tim Berners-Lee, que conoceréis por ser también el inventor de la web, que básicamente en la presentación del, del último estudio que hicimos sobre el estado de los datos abiertos en el mundo, básicamente lo que comentó fue, bueno, yo llevo siete años ya hablando de esto, y ya va siendo hora de que le demos un último empujón y nos pongamos serios con ello. ¿no? Este, es, es hora ya no solo de hablar, de debatir, de plantearse, sino de poner los recursos sobre la mesa necesarios para empezar a hacer soluciones efectivas con los, danos, los datos abiertos. Estamos ahí un poco en un momento eh, como al borde del precipicio, ¿no? como el que quiere hacer puenting y no se atreve a saltar y al final alguien tiene que empujarlo. ¿no? Y estamos en ese momento que, que necesitamos darle ese empujón eh, definitivo. Bueno, ¿a qué nos dedicamos en este proyecto concreto de la Web Foundation, que es el Open Data Barometer, eh, o el barómetro de los datos abiertos? Bueno, básicamente hay una cosa que, que es prácticamente evidente. ¿no? Eh, ya lo decía Lord Kelvin, que es uno de los padres de, la, de, la, de lo que conocemos como la física moderna, pero que sobre todo lo conocemos por la escala Kelvin, probablemente, de, de temperatura, pero ya decía él que cualquier cosa que no puedas medir no vas a poder mejorarla nunca. Por lo tanto, no es solo importante trabajar en todas las otras áreas que hemos visto hoy, que es también fundamental, pero es también muy importante saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. De acuerdo, Si no, va a ser imposible que mejoremos. ¿Cómo hacemos esto dentro de la Web Foundation? Bueno, pues Con un proyecto que lleva ya, está ya en su cuarta edición, que es el, el barómetro de los datos abiertos, que es una especie de macroestudio internacional en el que, a través de una muestra de países de todo el mundo, estamos ya eh, por encima de los 100 países, eh, pues, y fijándonos como referente en, bueno, en algo que contará a continuación eh, también Victoria, que es eh, la Carta Internacional de los Datos Abiertos, o el International Open Data Charter, cogemos esos principios internacionales consensuados como base eh, para entender, digamos, lo que debería ser el Open Data bien hecho y analizamos cómo de bien o cómo de no tan bien están cumpliendo esos principios los, los distintos países a día de hoy. ¿De acuerdo? A través de ahí, pues bueno, ahí tenemos eh, una serie de informes, un informe global con las macroconclusiones, informes también eh, regionales para distintas áreas, eh, bueno, tenemos de África, de Latinoamérica, de Asia. Este año estamos planteando hacer más informes todavía regionales, incluso informes temáticos sobre temas específicos. Eh, por ejemplo, eh, en esta edición en la que estamos trabajando ahora, recopilando los datos, nos vamos a centrar también en el tema de, de la lucha contra la corrupción, en cómo emplear los datos abiertos para eso etcétera, etcétera. Pero básicamente a través de estos principios hacemos el análisis, sacamos estas conclusiones, compartimos también todos los datos del estudio, toda una base de datos eh, tremenda con, con toda esa información para que la gente construya también sus propias conclusiones a partir de esos datos, que es muy importante, es decir, aplicamos nuestra propia filosofía y en el sitio web del barómetro, en opendatabarometer.org, podéis acceder a toda esa información y a otras herramientas que ayudan un poco interpretar esta información, pero básicamente yo lo que quiero hablaros aquí y, re y resumir es un poco las, las conclusiones que nos hemos encontrado en la última edición que hemos publicado, que es ya la tercera edición que se publicó en, en marzo de este año, aunque ya estamos trabajando en, en, la recopilación en la recopilación de los datos para la próxima edición. Bueno, estos son un poco las tendencias globales que vemos que son aplicables. En algunas regiones hemos visto diferencias y bueno comentaré un poco también en el caso de España donde puede haber diferencias significativas, pero digamos que estas conclusiones pueden aplicarse prácticamente en cualquier sitio del que estemos hablando. ¿De acuerdo? La primera, bueno, afortunada, la primera es positiva y es que eh, los datos abiertos son ya una realidad y una tendencia global. En nuestro estudio hemos visto que más de la mitad, en concretamente el 55% de los países que analizamos, tienen ya iniciativas oficiales desde que parten del propio Gobierno para la apertura de datos. A veces más avanzadas, a veces menos, a veces más exitosas, a veces menos, pero existen y se está trabajando oficialmente desde el Gobierno en ello. Nuestra muestra no es muy grande, al día de hoy son ciento y pico países, pero, por ejemplo, el, el recientemente publicado estudio sobre el e-Government de las Naciones Unidas, la encuesta que hacen cada dos años, tiene un capítulo también especial dedicado a los, a los datos abiertos y con una muestra mucho mayor de doscientos y pico países, no recuerdo exactamente cuántos, también llegaron a la misma conclusión, y es que exactamente el mismo porcentaje, el 55% de esos 200 y pico países, tienen también sus propias iniciativas de datos abiertas eh, en marcha, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy positivo y esperemos que siga creciendo, porque también hemos detectado que hay muchas otras iniciativas que se están preparando para empezar. El segundo punto, bueno, la disponibilidad de datos, aun habiendo más iniciativas, no crece el número de datos disponibles, o al menos no crece en cuanto entendemos lo que deben ser los datos abiertos. Sí que cada vez hay más información en la web, compartida, pero no siempre siguiendo los principios que defendemos en los datos abiertos. De acuerdo. Concretamente, llevamos casi tres años estancados en un porcentaje de entorno, un 10% de la información que analizamos, analizamos cerca de 1.500 conjuntos de datos en distintas categorías que consideramos clave, como educación, sanidad, transporte, etcétera, y solo un 10% de esa información que analizamos, que viene de los gobiernos en todo el mundo, se puede considerar realmente datos abiertos. En el resto, bueno, pues a veces fallan unas cosas, a veces otras, lo veremos ahora a continuación, pero no se pueden, digamos, estrictamente considerar datos abiertos. Esto es importante no solo porque no sean datos abiertos por la moda, sino porque los principios de los datos abiertos están pensados para obtener luego esos beneficios que esperamos tener, ¿de acuerdo? Eh, esa riqueza de, de económica, social, etcétera, si no publicamos la información como hay que publicarla, no llegará al final. El tercer punto, bueno, es, es un poco… no sabía muy bien cómo traducirlo, el, el open washing, eh, y lo, lo, lo he traducido de una forma que por lo menos creo que se entiende, es que el postureo está poniendo en peligro el, el avance real. ¿de acuerdo? También hay cierta moda, es decir, bueno, me apunto a la moda de los datos abiertos, eh, en principio, pues hacer un portalito con cuatro datos ahí es, es, es fácil, eh, me pongo una etiqueta, eh, digo también que estoy haciendo gobierno abierto, etcétera, etcétera, y con eso cumplimos. No, no hay una intención real, en algunos casos, de, de llevar esto a la práctica. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esta tendencia y hay que, también saber distinguir entre los datos abiertos donde hay algo por detrás, donde hay una iniciativa real por detrás, de aquellos que simplemente pues, pretenden un poco subirse al carro, pero no están realizando un esfuerzo para llevar esto a la práctica, para que esto lleve a algún sitio. El cuarto punto. Faltan recursos para la implementación. Todos estamos de acuerdo que esto es fantástico, es muy beneficioso, en que es el futuro, en que debemos seguir por allí pero hay muy pocos gobiernos que de verdad estén poniendo la carne sobre el asador y estén haciendo acciones prácticas, poniendo recursos, poniendo presupuesto para, para paliar todos estos problemas de los que estamos hablando en las distintas sesiones. de acuerdo. Se, por otro lado, se puede estar creando una nueva brecha digital, hay que tener cuidado con eso. Eh, a nivel global, como nuestros estudios es a nivel global, vemos grandes diferencias entre países del norte, países del sur, entre países desarrollados y no desarrollados. Para haceros una idea, la mitad de los datos abiertos que hemos encontrado se encuentran en los 10 países del top 10 de la OECD. Están ahí concentrados, el 50% en 10 países. Por otro lado, por ejemplo, en, en África... En todo África, en todos los países que hemos analizado de África, solo hemos encontrado dos conjuntos de datos abiertos en, en todo el continente. ¿De acuerdo? Esta brecha se sume a las otras múltiples brechas que existen ya entre norte y sur y se suma sobre todo a la brecha digital que ahora se extiende a los datos abiertos. Tenemos también la responsabilidad de actuar en esa brecha. Y el último punto es que empieza a observarse también cierto relevo generacional. ¿En qué sentido? Bueno, Todos sabemos que los pioneros han sido históricamente Estados Unidos y el Reino Unido y que han llevado de la mano un poco al resto de gobiernos, pero sí que se observa pues, por distintas circunstancias, cuestiones económicas, políticas, el estado actual de los países, etcétera, que hay otros países que ahora están pujando más fuerte y se están posicionando un poco con, con ideas nuevas y eh, estrategias alternativas como nuevos referentes. Estamos hablando de países como Canadá, como Francia, como México, como eh, Corea del Sur, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ojo, porque es algo importante y es algo que hace falta también para seguir creciendo. Después de estas conclusiones globales, Vamos a centrarnos, en, para ir terminando, en dos tipos de problemas eh, y que creo que son importantes de destacar. Por un lado, los, pro, los problemas estratégicos que nos hemos encontrado más frecuentemente, que como, dicho, que, como he dicho, son a nivel global, pero que se pueden aplicar prácticamente a todos los países. Por un lado, una gestión de datos ineficiente, tal cual. O sea, la, la Administración no está siendo eficiente históricamente en la gestión de datos. No, ya no solo de los datos abiertos, o sea… Para que haya datos abiertos, tiene que haber una precondición, que es que los datos se estén gestionando eficientemente en la Administración. Hemos encontrado que la mayoría de Administraciones no tienen un plan de gestión de los datos. No, no, hay, no hay nada, no hay procedimientos. No hay simplemente cada departamento, cada ministerio, cada organismo. Se organiza un poco como puede, hacen mejor o peor, pero no, no, hay, no existe esa planificación en la mayoría de los casos. Si no hay esa planificación, va a ser difícil que podamos hacer luego cosas ya sea Open Data u otras cosas, a partir de esos datos. Hay una falta de actividad o coordinación a nivel regional y local. Mm, tengo que decir que probablemente no sea el caso de España, donde sí que pod podemos destacar en ese aspecto, en cómo ha crecido también el, el Open Data eh, a nivel regional y local, y no solo únicamente a nivel nacional, pero sí que en muchos países todavía el Open Data se concentra demasiado en las estrategias nacionales y no han sabido todavía extenderlo a nivel local. Es una tendencia que también está empezando a cambiar también de la mano de otras iniciativas, por ejemplo las Smart Cities, que suelen llevar muy, mucha conexión con los datos abiertos. El tercer punto es, pues, la, la apuesta, falta una apuesta decidida por la innovación. Pues, eh, hemos visto programas muy interesantes, como comentaba Miguel, pero, eh, bueno, son dos o tres macroprogramas a nivel europeo y falta extender eso que eso cree raíces en los distintos países y que se apuesta por la animación, por un Open Data aplicado por un Open Data que pueda usar la gente ¿de acuerdo? plantear el Open Data en torno a necesidades y hacer proyectos que apliquen el Open Data al mundo real hay una ausencia de estrategia o política oficial de datos abiertos en muchos países también, simplemente no hay un, un proyecto oficial de datos abiertos, se, se, se empieza a abrir datos como una especie de experimento, incluso cuando hay una iniciativa oficial del gobierno de datos abiertos no, no está eh, apoyada por, por, por un proyecto oficial dentro del gobierno, no hay una estrategia a largo plazo, no se, plante, no se ha planteado qué queremos hacer en los próximos cinco años, a dónde queremos llegar, no existe, ni interna ni externamente en muchos casos. ¿De acuerdo? Si no tenemos... Una visión propia de lo que queremos hacer con nuestra estrategia de los datos abiertos es muy difícil que lleguemos a ningún sitio. ¿De acuerdo? Y último punto que acabamos de comentar también, hay escasa disponibilidad de la formación necesaria y adecuada. Comentabas, Óscar, al principio, ¿cuánta gente ha recibido formación últimamente en datos abiertos? Había cierto número de personas, pero debería ser prácticamente en una audiencia como la que tenemos hoy todo el mundo. De acuerdo, hay muy, cada vez más demanda, el mundo de los datos abiertos sigue abriendo, sigue, eh, perdón, creciendo, pero no tenemos los recursos para formar y capacitar a la gente que al final va a estar a cargo tanto de la demanda como de la oferta de los datos abiertos para poder trabajar con esos datos. En cada proyecto nuevo que empezamos se nota en cualquier país del mundo prácticamente ese, ese gap esa diferencia entre, entre lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer hoy en día. Para terminar, hemos visto los, los problemas estratégicos más frecuentes y ahora vamos a centrarnos un poco en, en la parte más práctica, en la parte cuando lo llevamos a la práctica, qué problemas nos encontramos también. Bueno, por un lado, yo creo que no sorprenda a nadie, el tema de las licencias. Sigue siendo el, el, el patito feo de los datos abiertos cuando es también la clave de los datos abiertos. Si las licencias no son abiertas, no nos dejan hacer lo que queremos con los datos, no vamos a ningún sitio. Creo que aproximadamente el 18% de las licencias que nos encontramos eran abiertas. El resto no, más de un 80%. Por tanto, para de contar. No hay licencia, en teoría, al menos, no puedo hacer nada con esos datos. Se acabó la historia. Tan simple como indicar claramente cuál es la licencia, porque en muchos casos el problema es que ni siquiera se sabe, no hay forma de averiguar cuál es la licencia, aunque se tenga intención de compartir en abierto, no hay manera de saberlo porque no se indica en ningún sitio, y que la licencia sea siempre, evidentemente, abierta. Si no, estaremos siempre restringidos en cuanto a lo que podemos hacer. Con solo eso, con solo cuidar las licencias, estaríamos duplicando automáticamente el número de datos abiertos reales que tendríamos disponibles en la próxima edición del Open Data Barometer. Por tanto, muy importante, por favor, no nos olvidemos nunca de las licencias. Siempre abiertas y siempre explícitas. Los datos incompletos en la mayoría de las ocasiones. Eh, creo recordar que a menos de un tercio de los datos que hemos analizado se podrían considerar completos. Es decir, están disponibles a veces como datos abiertos, pero no completos. Y curiosamente, hemos, hemos, nos hemos dado cuenta también que cuando los, los encontramos en los, en los portales de datos abiertos, muchas veces esos mismos datos los puedes encontrar también abierto en otra parte de la administración y mucho más completos. El mismo conjunto de datos que están publicando en el portal es como un subconjunto de lo que hay en otro sitio, y que es mucho más completo y que también puedes acceder a ello. Por lo tanto, mucho cuidado con este problema. Si no podemos acceder a todos los datos, muchas veces están dispersos entre, entre distintas agencias, organismos que trabajan sobre los mismos datos, hay que mejorar en la centralización y en tener datos completos. El tercer problema, formatos no auto automatizables, tampoco es ninguna novedad. Ha ido mejorando sustancialmente en los últimos años, estamos en torno al 55% de los datos que hay disponibles hoy en día utilizan un formato que es no solo legible por las máquinas, pero también reutilizable, formatos con los que se pueden hacer cosas, pero la mala noticia es que evidentemente el otro 45%, es decir, la mitad de los datos que tenemos, directamente no se puede hacer prácticamente nada con ellos más que leerlos. ¿De acuerdo? Si el dato no lo puede manejar una máquina, olvídate. O sea, es la única forma de trabajar con los datos hoy en día. No estamos hablando de hacer dos cuentas con, con cuatro datos que nos den. Estamos hablando de macrodatos y necesitamos que sean automatizables. Cuarto punto. Los datos están generalmente desactualizados. Más de un tercio también de los datos que hemos encontrado simplemente están obsoletos. No se actualizan desde hace muchísimo tiempo... Y del resto, la gran mayoría no se actualizan con la frecuencia que sería ideal. Un dato que no se está disponible a tiempo pierde su valor. ¿Cuál es esa frecuencia? Depende mucho del tipo de datos que estemos, eh, con el que estemos trabajando. Pero creo que está bastante claro cuándo un dato pierde su valor después de un tiempo y cuándo no. ¿De acuerdo? Cuidado con cuándo, no solo cómo, sino cuándo ponemos los datos a disposición. Y el último punto, las tasas de acceso que si bien solo, entre comillas, un 10% de los datos hay que pagar ciertas tasas para poder acceder a ellos, sí que también es verdad que de esos datos muchos son eh, pues probablemente los que tienen un potencial valor mayor para la mayoría de reutilizadores. ¿de acuerdo? Estamos hablando de datos pues, como los registros de empresa, eh, catastros, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos un poco en el mismo discurso que en los últimos años y con esto quiero cerrar un poco también la conclusión de, de por qué hago este repaso. Eh, los, creo que todos estos problemas probablemente no son revolucionarios, ni reveladores, ni completamente nuevos. Seguramente los hemos tocado todos en las distintas ediciones de Aporta, pero seguimos arrastrándolos a día de hoy. Por lo tanto, la, la pregunta que quiero dejar un poco encima de la mesa es por qué seguimos arrastrando estos problemas, qué hace falta para atajarlos y solucionarlos y qué podemos incluir en la agenda global que vamos a discutir toda esta semana de los datos abiertos como comunidad global de los datos, qué acciones prácticas podemos llevar a cabo para que el año que viene, si repasamos estos problemas, consigamos avances reales y veamos que estamos yendo en la buena dirección. Pues muchas gracias, eh, Carlos. Voy a pasarle la palabra rápidamente a Vicky Anderica, directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, para que nos comente, entre otras cosas, qué es la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que se ha referido Carlos en, en su exposición y, sobre todo, cuál ha sido el impacto que sobre la ciudad de Madrid ha tenido la adhesión del Ayuntamiento a, a esta Carta Internacional. Vicky, tu turno. Gracias. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Intentaré ser muy breve para no retrasarnos mucho en el final de la jornada eh, muchas gracias por la invitación eh, realmente bueno eh, yo vengo hoy como como eh, parte del proyecto de, de transparencia y datos abiertos del ayuntamiento de madrid antes de trabajar en el ayuntamiento de madrid eh, eh, participaba eh, trabajaba en, en una organización de la sociedad civil que también se dedicaba a temas de transparencia y esto lo menciono porque una de las eh, primeras reflexiones que nosotros hicimos a la hora de decidir firmar o no una Carta Internacional de Datos Abiertos, y digo una y no está en concreto, era eh, qué aportan estas iniciativas internacionales eh, al, a, al conjunto de Administraciones. ¿no? ¿Qué, qué utilidad tienen eh, desde el punto de vista de eh, –y aunque esta tenga unas características que ahora repasaremos– eh, tienen un poder vinculante eh, eh, muy, eh, muy limitado, ¿no?, en el sentido de que uno firma y luego puede, eh, pues, simplemente haber firmado y, y, y ya está, ¿no? Eh, hay otras iniciativas, como la Alianza para el Gobierno Abierto, eh, bueno, los principios eh, de datos abiertos que siempre han estado ahí eh, de, de otra manera. Y, y la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué lo, si lo firmamos, si firmamos la carta, eh, si nos adherimos a esa Carta Internacional de Datos Abiertos?, por qué lo hacemos y para qué. ¿no? Eh, esa, la, la respuesta eh, es eh, que para nosotros, al llegar eh, al Ayuntamiento de Madrid, yo llevo un año, no llega un año y medio trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, eh, hay, hay un reto ¿no? que, que, hay que, que hay que cubrir y es poner en marcha una política de transparencia eh, no, no de cero, porque sí existía dentro del Ayuntamiento un grupo de… Eh, de funcionarios que, trabaja, que han trabajado mucho y de manera eh, eh, eh, bueno, bastante eh, voluntaria, ¿no? en el sentido de que no había una Dirección General de Transparencia, no había ni siquiera no había un espacio dedicado a la transparencia, había un, un equipo dedicado a datos que impulsaba eh, la publicación de datos ¿no? y que, que, que, que se ha hecho un trabajo estupendo durante mucho tiempo. Lo que faltaba, quizá era una hoja de ruta, un convencimiento y el tener una visión más global y decir, bueno, hay que implicar a, a todo el ayuntamiento, porque aunque eh, se crea una Dirección General de Transparencia, si uno quiere datos, los datos se los tienen que dar el resto de áreas, ¿no? Eh, y en ese sentido, había que, que plantearse cómo, cómo cubrir ese reto. Y el reto es, por un lado, conseguir más datos y conseguir que esos datos estén en formatos eh, muy concretos, ¿no? Eh, y ahí es donde entra eh, esa, eh, la Carta Internacional de Datos Abiertos. La Carta Internacional de Datos Abiertos establece eh, unos principios, son, son seis, unos principios eh, básicos en los que eh, que luego se desarrollan y que lo que pretenden es, eh, eh, bueno, pues para nosotros establecer un marco eh, que queremos seguir, ¿no? ¿Qué Que hemos hecho nosotros desde la Ciudad de Madrid, lo que hemos hecho ha sido firmar esa carta, inmediatamente incluirla en la Ordenanza de Transparencia de la ciudad de Madrid, que fue aprobada en julio y, por lo tanto, no solo hemos querido firmar, es decir, no solo hemos querido eh, ponernos ese sello ¿no? y decir, bueno, vamos a firmar la Carta Internacional de Datos Abiertos, sino que ya la hemos incorporado a una normativa eh, local, eh, municipal, para obligarnos a que realmente eso sea eh, una realidad. ¿no? Eh, ¿Qué nos aporta a nosotros eh, esta carta y por qué pensamos que es especialmente interesante. ¿no? Esta carta se desarrolla eh, por parte de eh, una serie de gobiernos, el Gobierno de Canadá, de México, de Reino Unido, organizaciones como la Web Foundation, la Open Knowledge eh, o Media Network, hay, una, hay, una, eh, hay un trabajo eh, en, en unas, que es mixto ¿no? desde el punto de vista de que participan gobiernos y también sociedad civil. Y una vez se establecen esos, eh, eh, esos principios básicos. Eh, esa carta y el desarrollo de la misma se abre a una consulta eh, en la que participan más de 300, eh, hay más de 300 aportaciones por parte de todo el mundo. ¿no? Por lo tanto, sí que establece una visión bastante eh, global de lo que entendemos por, por datos abiertos. Pero lo bueno que tiene también la carta, y por eso eh, nosotros creemos que, que hay que darle una oportunidad, eh, es eh, que se trabaja también con grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo van a hacer eh, y están haciendo que esa carta se implemente eh, en aquellos lugares donde se ha firmado, pero también que se extienda eh, su firma a otros gobiernos, tanto a nivel eh, estatal como a nivel eh, subnacional o local. ¿no? Eh, en el caso de, del Ayuntamiento de Madrid, eh, hay, digamos cinco razones o cinco eh, eh, eh, consecuencias ¿no? que ha tenido esta carta, la firma de esta carta. En primer lugar, como decía antes, el compromiso. Es decir, esto lo vamos a hacer. Hemos incluido eh, estos eh, principios dentro de los compromisos que quiere llevar a cabo la ciudad de Madrid eh, en datos abiertos eh, y vamos a establecer un plan de acción que se, que se incorpora a la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid. Y ese plan de acción… Eh, lo, lo vamos a hacer eh, de manera que incluya a todo el mundo, ¿no? A todas las áreas de gobierno. Por otro lado, eh, la carta nos aporta un respaldo internacional. Es decir, cuando uno intenta que le den datos por todo el ayuntamiento y va pidiendo datos, bueno, a ver si publicamos esta y si publicamos el otro, eh, realmente el tener una visión internacional, es decir, no, nosotros no estamos creando estos principios de cero, son unos principios que están… Eh, eh, consolidados, que han sido, eh, digamos, adoptados por otras eh, eh, Administraciones y, realmente, es el camino que hay que seguir. ¿no? Por lo tanto, ese respaldo de una comunidad internacional para poner en marcha esas medidas eh, nos parecía muy importante y está, está funcionando. ¿no? Por otro lado, trabajar en común para obtener eh, resultados mejores. Nosotros, desde que hemos eh, comenzado, tanto en políticas de transparencia como en participación… Eh, todo lo que hacemos lo intentamos hacer con otras ciudades, ¿no? eh, Por una razón y es porque hay gente que ya lo ha hecho mejor que tú antes, por lo tanto, es mejor eh, copiar lo que funciona y, si se puede, pues mejorarlo eh, o, por lo menos, intentar aportar algo y, y porque realmente la experiencia de otras ciudades que van muy por delante eh, no, nos va a aportar eh, un, un, una, una gran valía a la hora de poner en marcha medidas y no poner en marcha otras medidas, ¿no? Y ese compartir experiencia, aprovecho también para decir que nosotros eh, eh, también eh, estamos organizando un preevento en el que participan eh, también la Secretaría de Estado sobre Ciudades Abiertas, que tendrá lugar pasado mañana, así que no nos pisamos, eh, pero eh, será en Media Lab Prado y justamente se trata de eso, ¿no? es eh, eh, el, Se trata de compartir qué se está haciendo con los datos, cómo se están publicando los datos, qué datos se están publicando y para qué publicamos los datos, ¿no? Por lo tanto… Eh, intentamos que, que, que en, en, en el contexto de esa carta y de esta conferencia internacional, podamos avanzar de manera mucho más concreta en, en cómo eso, los datos que estamos publicando realmente están sirviendo para, para tener un avance en las políticas públicas. No solo eh, nos limitemos a hablar de datos, de qué datos publicamos y cómo, sino de qué consecuencias están teniendo en otras áreas la publicación de esos datos y, sobre todo, qué actores están participando eh, al margen de la Administración, en que esos datos eh, aumenten su valor, ¿no? eh, como la sociedad civil, con muchos proyectos que están poniendo en marcha. Y, bueno, lo dejo aquí para, para, para ver si hay alguna pregunta y alguien más quiere también participar. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, se nos ha echado eh, la hora encima. No quiero, de todas maneras, terminar sin, sin dar la posibilidad a, al público por pues, si quiere hacer alguna pregunta. Por lo tanto, eh, ¿hay alguna pregunta…? Hola, buenos, buenos días. Eh, soy José Luis Marín de Euroalert y nada, solo quería invitaros a una reflexión a los que estáis trabajando en los estándares. Os invitaría a hacer una reflexión acerca de eh, que, que, que echéis un vistazo al número de datasets que, por ejemplo, se publican sin un, ide, un identificador único en cada registro. O sea, por poner el listón muy, muy, muy abajo. ¿no? Entonces, eh, echad esa cuenta en cualquier dominio en el que trabajéis y luego pongáis el nivel del estándar acorde a esa realidad, que por desgracia está ahí. Simplemente es una petición, no o sugerencia. Gracias. Sí, intentamos con él, cuando sacamos el… también era un experimento cuando hicimos la norma y sacamos los diez conjuntos de datos prioritarios. Eh, también era para tener una base de estudio un poco Conforme con todos los ayuntamientos, un poco con las organizaciones que teníamos, para ver, eh, en, basándonos en esas estructuras que habíamos definido, eh, hasta qué punto podían llevarse, seguirse o no. Eh, bueno, están ahí, los vocales no son complicados, de verdad son algunos muy, muy sencillos y tampoco se han, se han puesto en marcha. Más los que hacemos estándares para sacar. Muchos modelos comunes tampoco podemos hacer si luego nadie los, los pone en marcha. Nosotros podemos hacerlos, pero es que de, de nosotros no depende que, que se pongan en marcha. y Porque es más fácil no utilizar estándares que utilizar estándares. Y aunque a algunos les vamos convenciendo de que, por favor, eh, compartid estructuras comunes, pero se va haciendo también muy poco a poco pero no tenemos, solo con definirlo no, no hacemos que, que de verdad se pongan en marcha. A lo mejor tiene que venir de otros, algo que obligue más a, a los organismos a que los estándares que ya hay, que ya los hay, se utilicen. Pero bueno, seguimos. Eh, una de las cosas que además quiero sacar en, o sea, como, como evolución de la de la norma de, de, de datos abiertos que tenemos hecha. Yo creo que toda la parte de indicadores y métricas está bastante bien, yo esa no la tocaría mucho, pero sí que iría más a, a ir a detallar más modelos de datos, de conjuntos de datos de las ciudades. Ten, hay varias propuestas por ahí, hay grupos de trabajo que están haciendo cosas, como, como os comentaba, desde aquí se están haciendo, desde la parte de Figure también se están haciendo modelos de datos muy enfocados a ciudades inteligentes y al final es un poco todo lo que otros han pensado, que tampoco tenemos que inventarlo nosotros, todo lo que los demás han pensado y que les parece bueno, o, o incluso modelos de intercambio que ya se están utilizando en las administraciones públicas, tampoco reinventemos si ya hay algo, si ya hay un XBRL para intercambiar modelos de de la, la información de los presupuestos pues acercémonos a esos modelos que es que ya existe, la interoperabilidad nos es nueva en las administraciones, pues también esa interoperabilidad que ahora se utiliza entre administraciones llevemos a, a los datos abiertos pero es que ni siquiera eso que ya existe en las administraciones esos modelos de intercambio cuando publican datos se están haciendo entonces bueno, pero seguimos trabajando con ello ¿Alguna pregunta? Aquí, Antonio eh, vamos ahí atrás y la, y la última para aquí delante. Vale, gracias. Eh, Pedro Clavería de Data Dreams. Bueno, yo vengo trabajando en el mundo consultoría muchos, muchos años. Ahora eh, Open Data, me gusta mucho todo lo que habéis contado hoy. Me quedo con una cosa. Eh, me falta, eh, yo lo trato de incorporar con mis clientes y que utilicen lo que hay disponible, ¿no? Pero es verdad que hay poco aplicado, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho... La parte institucional, mucho la parte más académica o, o, o de investigación, y yo creo que las empresas están poco involucradas muchas veces en las posibilidades de todo esto. ¿no? Que, que aparte es formación, pero parte, y, y vengo de hace un par de semanas eh, de, de un evento con, con, con administración pública donde se había hecho una labor brutal, eh, se había incorporado, eh, incluso había participado gente de la IT. Y se había quedado en algo de visualizar para enseñar a los ciudadanos. ¿no? Y, y echaba, se echaba de menos el que incluso había un clúster de empresas grande donde no se había dado luego esa información para que de ahí salgan ideas. ¿no? Y se haga Open Innovation y se hagan muchas más cosas. ¿no? Y yo creo eso, por lo menos mi sensación desde, desde la empresa es que falta y, y en la medida que podéis ayudar a, a impulsar eso sería muy bueno. Muchas gracias, trataremos de, de hacerlo. Es aquí una pregunta a por Antonio, que iba a haber intervenido en un primer momento y se nos ha caído de la mesa, así que vamos a darle la posibilidad de que, de que comente con nosotros. Gracias, Cristina. Y, bueno, gracias a todos. Yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y coordinamos muchas iniciativas de temas de Open Data con los gobiernos nacionales y subnacionales en América Latina. Y quería hacer simplemente una alusión a la, a la presentación de Vicky sobre el tema de la Cumbre de Ciudades Abiertas, y es pensar un poco... Eh, en algo que se ha mencionado muchas veces aquí, que es eh, el cómo podemos continuar la conversación. Y yo creo que un punto clave es cambiar el, el paradigma de, del pensamiento y empezar a pensar en las ciudades como, como clave en, en el ecosistema de Open Data, por dos razones fundamentales. La primera es que las tendencias mundiales dicen que el 80% de la población mundial en el 2050 va a vivir en ciudades, con lo cual el, la ciudad se va a convertir en el núcleo principal de, de habitabilidad. Y con lo cual las ciudades van a empezar a tener unos desafíos enormes que muchos de ellos van a compartir, igual que, que los datos. ¿no? Entonces, los datos de, de, de verdad se pueden convertir en una herramienta para, para construir mejores ciudades. Y, y lo otro es el tema de la descentralización de los servicios. Al final las ciudades son prestadoras de servicios públicos y al final el objetivo clave de todo esto es que los gobiernos y las administraciones puedan prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que, aquí quería cerrar con esto, simplemente era decir que eh, quizá en las estrategias de apertura de datos hay que adoptar pues, una, un enfoque de apertura estratégica. Y eso significa decir, pensar más en cuáles son los problemas de, de los ciudadanos del día a día y en función de eso definir cuáles son los eh, planes de apertura. Me comentaba, por ejemplo, el secretario de Modernización de la Administración de una ciudad de, de Argentina, que habían ganado no sé cuántos premios de transparencia, pero que la parte de transparencia era la parte menos visitada del portal web. Y, y decía, me parece muy curioso, ¿no? Y realmente eh, la reflexión era es que lo que debemos hacer es tap, eh, apoyarnos en los, como se dice en inglés, los unusual suspects, los sospechosos no habituales, que son los sectores, ¿no? la salud, educación, transporte, que son al final las partes, los servicios públicos que más necesitan los ciudadanos y donde se puede generar un impacto mayor. ¿no? Ahora vamos a conocer seguramente el miércoles la iniciativa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que es un ejemplo claro de cómo los datos abiertos impactan directamente la vida de los ciudadanos y los que hacen comprensibles qué son los datos abiertos y por qué merece la pena abrirlos. ¿no? Cuando esa conexión se hace entre el servicio público y la necesidad del ciudadano es cuando yo creo que los estándares eh, empiezan a comprenderse y cuando creo que, que toda la, la lógica estratégica entra en juego, ¿no? cuando el resultado eh, se puede anticipar. Muchas gracias por, la, por el tiempo. Bueno, vamos a, a ir acabando. Eh, quiero dar las gracias a todos por, por haber a, asistido y antes de terminar, invitarles a que por favor eh, participen en todas las actividades e iniciativas en las que hemos estado eh, trabajando duramente estos meses en torno a toda esta semana eh, de datos abiertos. Toda la información está recogida en la página web oficial de, de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos y hay eventos desde mañana hasta el viernes por la tarde. Así que, por favor, les invito a todos a, a pues, por lo menos, a tener y aprovechar eh, esta oportunidad ¿no? de podernos traer este evento internacional a la Ciudad de Madrid. Espero verles en IFEMA. Muchísimas gracias.